Queremos notificar que en el sector de Génimo, eh, en el día de, de esta madrugada, se robaron la bomba de 3HP que teníamos allá sumergible. Estamos aquí apersonándonos en el cuartel para hacer la denuncia del lugar y ver si podemos dar con esos desapresivos que le han hecho daño a la comunidad de Génimo. ¿Qué tan importante era esa bomba? Bueno, a esa, esa era una bomba que le daba agua mediante eh, pozos sumergibles a lo que son unas eh, 100 familias que hay por ahí en esa comunidad de Génimo y el Pozo. Bueno, la bomba anda entre 120 mil a 100 mil pesos. Esperamos que si cualquiera tenga alguna información nos la haga llegar para dar con eso los aconsejos. ¿Qué ha pasado, en otras ocasiones? Bueno, en esa zona no, pero sí en otros lugares. Esperamos que la comunidad y las personas tomen conciencia de que no se le hace un daño a INAPA, sino se le está haciendo daño a la población. Todos los servicios de INAPA van directo a la población. Y Espero que, que se cree conciencia en las personas al momento de tomar una acción como esta. ¿Cuántas familias están siendo afectadas entonces por ese robo ahora mismo? Aproximadamente unas 100 familias.